Tal y como lo había anunciado y denunciado en reiteradas oportunidades, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ocurrió. Colombia se prestó para una operación de falsa bandera que fracasó en la jornada de este 23 de febrero. Telesur registró justo el momento que sería utilizado para montar esa escena cuando fueron robados dos vehículos militares. Ahí estuvo nuestra enviada especial, Madalén García, y aquí presentamos la historia. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, la frontera está cerrada. Colombia cerró sus fronteras, pero extrañamente permitieron el paso de personas que se consiguieron con el cierre también del lado venezolano como respuesta a la sospechosa medida cuando promovían la entrada de la supuesta ayuda humanitaria. Es algo completamente ilógico porque precisamente ellos están promoviendo la supuesta entrada o la entrada de la supuesta ayuda humanitaria. Siete de la mañana. Así reportábamos lo que ocurría en el Puente Internacional Simón Bolívar, cuando de pronto vimos venir a toda velocidad los dos vehículos de orden público de la Guardia Nacional que fueron robados por tres militares. No solamente atropellaron a los policías nacionales de Venezuela, su objetivo también eran los civiles que Colombia extrañamente dejó pasar. Una policía resultó herida y una fotógrafa chilena, así su cámara registró justo el momento del acto terrorista cuando casi pierde la vida. Me atropellaron, me atropellaron. Ay, espérate, me salió, me salió. Bueno, yo vengo hace un tiempo trabajando el tema de Venezuela y, y, y... Realmente no pensé que iba a pasar esto. Tampoco me seguían a ser tan violentos como para querer asesinar a alguien, porque esa acción que cometieron era, era para matar, era para hacer daño, era violenta. Y... Bueno, en eso estaba grabando. ...y tengo la grabación de cuando, cuando me atropella y me caigo. Entonces igual me da mucha rabia porque estaba viendo medios chilenos... ...que casi eh, dejaron de héroes a estos tipos... ...y siendo que perfectamente pudieron haberme matado a mí o a otra persona. Del otro lado en Colombia esperaban a quienes cometieron la acción terrorista... Son de nosotros, decían los dos opositores que los recibieron. José Manuel Olivares, prófugo de la justicia venezolana, y Vilcar Fernández, quien pagaba condena por organizar en Venezuela también actos terroristas en el 2014. Pero fue beneficiado con una medida de libertad, producto del diálogo de paz promovido por el presidente Nicolás Maduro. No. No. No. No. No. A nuestro favor. Las autoridades colombianas fueron cómplices. Presenciaron los hechos. No los detuvieron, los protegieron. Era una operación de bandera falsa para culpar al gobierno de Venezuela. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué hicieron eso? José Manuel Olivares. Todo estaba preparado, hasta la ambulancia que llegó rápidamente para recoger a los heridos o muertos. Pero esta fue la reacción cuando quedaron en evidencia ante las cámaras de Telesur. Pero la agresión fue reseñada de otra manera, por los medios de comunicación que también formaban parte de la operación de falsa bandera. Este momento no lo pedimos, este momento no lo buscamos, este momento no lo hemos generado nosotros. No somos nosotros quienes estamos agrediendo a nadie, no somos nosotros quienes estamos provocando a Colombia, no somos nosotros quienes estamos generando violencia. Las cámaras así lo ratifican. El plan no funcionó. Es una La oposición engañó nuevamente a su gente que no dudó en reaccionar. Cada minuto van quedando al descubierto. Yo te doy la explicación, que tú me ayudas a no explicarla, yo no todo yo aquí con ustedes, pero bueno, pues, esto es un plan, El uno funciona, otro no funciona, funcionó Ureña, funcionó así, te juntaron unas lanchas de la Caribe, ¿verdad? En Venezuela, el pueblo resiste la agresión promovida desde Colombia y Estados Unidos. Y están firmes con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. compañeros y compañeras que están resguardando la soberanía de la patria. Madeline García, Telesur, Táchira, Venezuela.